Este es un truco o tip para el programa SketchUp, vamos a repetir en dos sencillos pasos varias veces un objeto, con él, te ahorrarás mucho tiempo. Vamos a seleccionar la herramienta mover y tecleamos la tecla control. Ahora, tecleamos a la distancia que quieras, yo lo pondré a 1500 milímetros. Una vez que lo sueltas se queda seleccionado, pues pulsa tecla X, seguido de las veces que quiera que se repita tu modelo. Pulsa, Enter. No te olvides de suscribirte, y like, me ayudarás mucho a mi canal para seguir subiendo vídeos.